Voy a utilizar un cuadro en cartón de 23 por 20 centímetros, voy a dibujar la jirafita desea. Vamos a dejar acá en esta parte 3 centímetros para empezar a dibujar. Vamos a hacer esta formita aquí como de una perita, así en esta parte vamos a dejar un centímetro igual en esta parte. vamos a dibujar la trompita de la jirafa y ya hacemos el cuello recuerden que para los que no saben dibujar pueden imprimir la imagen nos quedaría así vamos a cortar bueno nos quedaría así esta sería la base y esta sería la tapa recuerden que la tapa debe ser dos o 3 milímetros más grande que la base para que pueda tapar, por este lado forré la base igual la tapa acá lo que hice fue cortar foamy para la tapa y papel para la base nos quedarían así bueno voy a tomar foamy y voy a colocar así esta parte de la tapa, lo voy, a, voy a trazar esta parte con lapicero sin tinta voy a terminar acá de cerrarla y vamos a cortar dejando un borde por ahí de 3 milímetros un poquito más grandecita porque la vamos a termoformar para que quede bien bonita la trompita de la jirafa vamos a termoformarla un poco con mucho cuidado de que no se vayan a quemar la voy a dejar así y que así quedaría súper bien. Bueno, ahora vamos a cortar dos tiras en cartón corrugado. Esta sería para la base de 4 centímetros de alto y esta tirita sería para la tapa de 2 centímetros de alto. Vamos a pegar así, vamos a aplicar silicona líquida. A mí me gusta utilizar silicona líquida porque si me equivoco puedo despegar muy fácil. vamos a doblar un centímetro más o menos y vamos a pegar así vamos dando vuelta es demoradito pegar pero me gusta mucho con, con esta silicona nos quedaría así la base en esta parte voy a utilizar este recorte de papel que me quedó de las partes que corté para la base y la tapa, voy a arrugarlo así voy a abrir de nuevo y vuelvo y lo arrugo y voy a cortar el papel así, delgadito. Acá ya terminé de llenar la base. Y ahora vamos a pegar. Esta todavía no la vamos a pegar, la trompita. Vamos a pegar esta tirita. Lo vamos a hacer así. Nos quedaría así ya la tapita. Miren cómo tapa quedó súper bien ahora voy a tomar foamy y voy a cortar una parte que sería para dibujar las orejitas en esta partecita voy a dejar una parte así como están viendo que sería para después pegar y voy a cortar dos tiritas que sería para las antenas voy a utilizar una bolita de icopor o telgopor y la voy a cortar en la mitad ahora voy a empezar a hacer la sombrita de las orejitas. voy a utilizar este marcador café y a utilizar este marcador gráfico pero ustedes pueden utilizar permanentes también marcadores permanente o pintura acrílica en esta parte voy a utilizar este marcador Resaltador color naranja para hacer acá como una partecita color naranja. Así está en la imagen. Y voy a hacer acá una bolita o un parchecito que lleva la jirafa. Voy a terminar acá de pintar. Con este marcador café voy a hacer esto. No lo apoyo mucho para que no me quede muy oscura la sombra recuerden vuelvo y les digo pueden hacerlo con pintura acrílica voy a repasar esta parte y con el marcador gráfico voy a pintar así como para desvanecer el tono café o el marcador café como el marcador queda como un untadito de esta tinta voy a a sombrear así estos laditos. De nuevo voy a hacer otra bolita y voy a desvanecer así. Bueno, acá las abejitas le, le pinté, pinté una con el marcador resaltador color naranja y vamos a delinear antes de cortar con marcador negro. Voy a hacer la línea gruesa. Y acá voy a hacer dos rayitas en el hocequito y vamos a delinear así. Vamos apoyando para poder delinear, lo hacemos en toda esta parte. Y las antenitas las vamos a pintar así, vamos a pintar sus extremos así yo ya pinté como pueden ver la otra que está ahí en el fondo y pintamos así esta parte superior también voy a hacer acá una manchita, esto es opcional si lo desean hacer y voy a desvanecer acá las las bolitas o las antenitas las pinté así con marcador resaltador esta parte y esta otra la pinté con el marcador amarillo pueden hacerlo con pintura acrílica, vamos a hacer los ojos con foam y vamos a cortar así cortamos una parte de 4 por 8 centímetros y doblamos en la mitad cortamos y vamos a colocar así el cuadrito como un rombo y hacemos los ojitos dos óvalos así, cortamos Y ahora voy a utilizar estos recortes de FOMI para hacer la parte superior del ojito como un párpado, los párpados. Hay que aprovechar los recortes, cortamos. Voy a medir así para hacerlos así inclinaditos, una línea inclinada, y cortamos así, cortamos el otro. lo que hice fue cortar dos de cada uno para que me queden más gruesito nos quedaría así el ojito lo que hice fue pintar los lados así voy a medir acá voy a trazar una línea para dibujar la bolita negra Y ahora voy a tomar el párpado y lo voy a pintar igual así Me parece que se ve más bonito, pues más pulido Voy a aplicar silicona líquida Y pegamos esta parte del párpado Acá también voy a delinear en esta parte superior, igual acá en esta parte del ojo bueno ya teniéndolo listo vamos a hacer la sombrita voy a, a, un, a pintar con el marcador café esta línea y después la voy a desvanecer con este marcador recuerden que esto también lo pueden hacer con pintura acrílica y deben de dejar secar muy bien, bueno voy a desvanecer esta parte y voy a hacer igual una bolita aquí, una media bolita, desvanecemos voy a aprovechar que está untada de, de café para, para que me quede más oscurito en esa parte y esta parte la pegué, pero eso es lo bueno de pegar con silicona líquida que podemos despegar fácilmente aplicamos silicona líquida y vamos a pegar la orejita, esa partecita que dejamos acá vamos a aplicar silicona líquida y miren que podemos pegar más fácil o mejor vamos a tomar las antenitas y las pegamos así aplicamos silicona líquida y pegamos voy a cortar esta antenita y vamos a pegar los ojitos voy a aplicar acá silicona líquida para doblar esta antenita así que quede como detrás del ojito, acá voy a hacer una, un parchecito y la antenita o la bolita de la antenita también la vamos a delinear porque como ustedes pueden observar los, las imágenes de SEDA todas son delineadas y pegamos voy a pegar esta otra primero acá y pegamos mejor así, yo creo que queda mejor así bueno vamos a tomar ahora la trompita, vamos a aplicarle por todo el borde silicona líquida igual vamos a pegar así en la parte de adentro voy a utilizar papel seda para pegar acá en esta parte, que lo, pues para que quede como así más más abollonadita. Y ahora sí vamos a pegar esta parte. Vamos a, a, a pegar bien acá, así como lo estoy haciendo. Y terminamos de pegar. Nos quedaría ya así pegadita. Vamos ahora a delinear. Como les dije, las imágenes Desea todas son así delineadas. Y ya teniendo la lista, lo que hice fue hacer un corazoncito y lo voy a ubicar así. Y nos quedaría así. Ahora voy a dar vuelta la tapa y en esta parte lo que hice fue cortar una partecita en color azul, que es así como el tamaño de esta, y copié un mensaje y se los dejé. Voy a hacer una nubecita. Voy a borrar esta parte acá para que no me quede de línea del lápiz y voy a alinear así con este. Este es un marcador resaltador azul. Y este micro punta naranja también voy a delinear así, voy a copiar a terminar de copiar el mensaje. Ahí en esta parte vamos a escribir la frase que no debe faltar o la palabra que no debe faltar. Te amo. Voy a repasar para que se vea más, para que quede más gruesa la letra. Y voy a hacer estos punticos acá en esta parte para decorar. Este es un marcador morado, pero no se ve casi queda como negro, bueno nos quedaría así ahora lo que vamos a hacer es colocar chocolates o lo que ustedes deseen regalar si quieren hacer la caja más grande recuerden que aumentan las medidas bueno por hoy hemos terminado, espero que la idea les haya gustado, me parece que quedó muy linda la cajita y vienen más cajitas que les voy a enseñar a hacer. Espero que compartan el video y que se suscriban a mi canal los que aún no lo han hecho. Hasta pronto.